Y Él vino y murió, porque Él quiere que yo viva con Él. Él no murió simplemente para darme el acceso a la salvación, es que Él desea vivir conmigo. Él quiere vivir conmigo, Él anhela vivir conmigo, Él es celoso conmigo y lo es contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde en este lindo día. Quiero hablarte un poquito sobre el amor de Dios. Y quizás tú has escuchado mucho sobre, sobre el amor de Dios. Pero hay muchas personas que han hablado del amor de Dios y, y han hablado... De su, de, de su grandeza, de lo inexplicable Que es su amor hacia nosotros Y No hay manera No hay una forma No hay una fórmula No hay nada Que nosotros podamos decir Que describa el amor Que Dios siente por nosotros La palabra dice que Él Siendo igual a Dios. No se aferró el ser igual a Dios. Sino que. Se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo. Y. A él nadie lo obligó. A venir a morir. Por nosotros. No hay un Dios. En este universo, no hay nadie a quien una persona le sirva fuera de Dios. Que se despoje de su gloria, de su trono, para venir a morir por persona menos que esa, o sea, menos que él. No lo hay. Nosotros fuimos los que transgredimos, los que pecamos, los responsables. Y Él, aún en su majestad, en su gloria, sin tener culpa, decidió morir por mí, morir por ti morir por la humanidad. Él no debió hacerlo. No tenía por qué hacerlo. Simplemente Simplemente tenía que exterminar la humanidad. Él podía crear otra más. Pero él no lo quiso hacer así. Y el acceso que nosotros perdimos, la conexión que nosotros perdimos, la relación que nosotros perdimos con él, había que pagar un precio para poder volver a ser conectada. El acceso con el Padre había que pagar un precio. Y ese precio es que él se sacrificara. Nadie lo obligó, sino que él quiso venir porque él quiso. Por amor. No hay manera de que ninguna persona en un mensaje, en una enseñanza pueda describir el amor. Que tiene mi Dios por nosotros. Hay una canción por ahí que dice que su amor es alto, es profundo y es ancho, es sobrenatural. Lo más que podemos hacer es resumirlo de esa manera. Porque no hay forma de describir que él muriera por mí, por ti, por una persona con errores, con defectos. Con personas que le vivimos fallando constantemente. Y aún así nos sigue amando. Aún así Él no desiste de ti. Él no desiste de mí. Porque su amor, Él no lo limita. A quedarse, ah no, Juana pecó, Juan pecó. Él no se limita a eso porque él ve el hombre y la mujer grande que hay en Dios y porque él murió tú tienes el acceso a vivir con él no puedo no alcanzo a comprender el gran amor que mi Dios siente por nosotros nosotros pecamos Adán y Eva pecaron y él sabía la consecuencia de la humanidad si él no venía y moría y él vino y murió porque él quiere que yo viva con él él no murió simplemente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 Tú puedes querer salir a disfrutar la vida que tú ves que muchos están viviendo. Pero hay algo pasajero. Y algo que acaba. Y algo que tú puedes salir a disfrutar y de repente te mueres. No necesitas estar enfermo. No te pierdas. Simplemente por gusto. No le des gusto a Satanás. Cuando hay un Dios tan grande que murió para que tú puedas hacer algo, Hay un Dios que murió porque quiere vivir contigo. Él anhela vivir a tu lado. No desprecie el sacrificio que Jesús hizo por ti. Piensa en eso. Piensa en las personas que han de venir detrás de ti. No solamente piense en ti, sino que el que tú aprecie el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y comienza a caminar conforme a su voluntad y te arrepientes de tus pecados, van a venir otros detrás de ti. No te pierdas simplemente porque, porque eres goza una vida pasajera. No hay razón de que tú te pierdas cuando hay un sacrificio y un amor tan grande que todavía te ama. Aunque muchos te han dado la espalda y aunque muchos te desprecien. su amor está vigente hacia ti. Dios te bendiga. Dios te guarde. Piensa en todo lo que te he dicho y no ponga en poco su amor. Dios te bendiga, Dios te guarde.